Bueno, hola, hola, hola eh, A ver cómo sale desde acá, a ver si me están escuchando bien Si alguien tiene la amabilidad de abrir su micrófono eh, Y comentarme algo A ver si pueden hacerlo Me parece que no. Me parece que no pueden comentar acá. Así que voy a tener que cerrar este e ir a comentarios donde sí pueden. A ver. Ah, tengo que acá permitirle. Permitir hablar. Permitir hablar. Sí, ¿no? Hola, ah, ¿se escucha bien? Perfecto, bárbaro. A ver... Profe, buenas ¿Sí? tardes. Se siente bueno que nos dejes el mudo. <risa> no, no, esta es una clase, así que tenemos que participar todos. Eh, nada, ese, eh, este sistema es nuevo. Hasta la clase anterior no se podía hacer este tipo de streaming. Eh, ...a través de... Eh, ...del... Eh, de la, mm, ...del canal... ...ahora esto está saliendo a través del canal... ...en vez de comentarios... ...del canal... Eh, ...la otra vez acuerdan que les pedí que... ...se sumaran al... ...al canal... ...pero por lo visto acá... ...yo tengo que... Eh, ...permitirles hablar... Así que, no sé, bueno, eh, ya vamos a ir probando. Eh, ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Preparados para la segunda clase? Todo, ¿Todo bien, profe, por acá. ¿Todo bien? todo bien también por acá. Bueno. Buenas tardes. Saludos a todos. Hoy es un hermoso y maravilloso día, así es que todo... Bueno, me alegro, me alegro mucho, Vero. Bueno, voy a saludar a todos. A ver, hola Vero, hola Elena, hola Rosario, hola Débora, hola María Inés, eh, Filippelli, hola Trirene, hola Laura, hola Alejandra, hola Lucidia y hola Silvia, Fanny Funes. Eh, hola David Pérez. Ahí, permitirle hablar. Bueno, acá tengo que irles... Eh, ya ya ya nos vamos a acostumbrar a este sistema Bueno Me alegro que todos tengan un día maravilloso Como el que tengo yo Hoy es noche 3 en el calendario Maya Y yo no sé mucho de calendario Maya eh, Solo sé que soy noche 3 Y que noche 3 es la abundancia Así que todos los que necesiten de la abundancia Conéctense con ellas con ella a través de algo como una meditación, como su carta natal, quién sabe. Con la astrología, con las distintas herramientas que existen. Vieron que acá es terrible, eh? aprenden de todo. Que hoy es noche 3 y que nadie me dijo feliz cumpleaños. Yo soy noche 3. Feliz cumpleaños, profe. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro día? Feliz cumpleaños, profe. Gracias, Alejandra. Gracias a todos los feliz que... Feliz cumpleaños, están. profe. Eh, eh, eh, cumpleaños de calendario maya, que se cumple dos veces por año. Eh. No es mi cumpleaños. Yo cumplo el 17 de diciembre. Eh, soy sagitario. Eh, ¿Cómo saben cuál es eh, su sello? Bueno, eso consulten una página de calendario maya. Yo no enseño calendario maya, sé muy poco de calendario maya. Eh, La eh, página 13 lunas, profe, 13 lunas. Ahí está. 13Lunas, profe. 13Lunas.net. Yo tengo un programita acá, pero ahora no me voy a poner a hacerlo porque tengo que dar una clase. Tengo un programita que se llama Alma Maya en el teléfono y que ahí vos pones el, eh, bueno no se ve casi, eh, ahí pones la fecha de nacimiento tuya y te sale, eh, entonces el kin de hoy como ven es Noche Eléctrica Azul que es mi sello de nacimiento. Yo hasta ahí sé, y sé que también representa la abundancia. Así que bueno, hoy nos vamos a conectar con la abundancia de conocimiento. A ver si se conectó alguien más, J se conectó. un a... cumpleaños, Maya! Gracias, Marcela. Es <risa> mi primera clase, de mi primera vez que veo algo de astrología, estoy como loca, me los ocho videos. Bien. Estoy muy contenta con astrología. Muchas son, gracias. ¿Vos sos mi tocalla de apellido también? No, yo no. soy tocalla de nombre, Marcela, bien, no. pero soy molina de apellido. Ah, y de por... signo, y de signo. Son tocayos de signo. Ah, ah, ¿sí? Somos tocallos de signos, somos tocallos de ideología, somos tocayos de país. Bien, bien, bien. Vota... A la 507, entonces. No, yo estoy en La Pampa. Ah, no, no, no, está bien, pero frente de todos. Frente de todos, obvio, y estoy militando, soy fiscal, esta noche tengo el cursito de fiscal. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Soy militante. Bien, bien, bien. Eso es lo importante, militar y militar por el proyecto nacional y popular. Eh, ah, sí. Bueno. Eh, entonces, vamos con la clase. No me saquen, no me metan en política, porque ustedes saben que no hablo después de otra cosa más que de política. Me puede. Eh... a poco y así no, somos. no es cierto tú no eh... Eh... bueno entonces eh, empezamos con la clase número 2 eh, que en la clase número 1 faltó igual ver algunas cosas eh, vimos eh, la clase 1, 2, 3 y 4 Que eh, según este papelito que yo me anoté Porque yo soy tipo Minguito, Tinguitela Para los que son de Argentina Me anoto todo en papelitos eh, Generalidades de la astrología Generalidades de los signos Los 12 signos del zodíaco, elementos y cualidades Planetas, presentación y generalidades eh, de los planetas interiores eso fue hasta la clase número 4 en realidad yo quería antes de meternos con la clase 5, 6, 6, eh, 5, 6 7 y 8 eh, terminar de completar la idea de la clase 1 que me parece que faltaron algunas cositas Así que eh, vamos, voy a compartir pantalla y eh, lo que quiero compartirles en la pantalla es este cuadro que es parte del eh, del, eh, del manual de astrología que escribimos un grupo de, de compañeros acá, eh, bajo mi dirección y supervisión, es este, eh, está en PDF, eh, me lo pueden pedir cuando ustedes quieran, es completamente de distribución completamente gratuito. Entonces, la semana pasada, una de las cosas que, que vimos son qué significa cada uno de los signos, ¿no? Ya dijimos que son las 12 constelaciones del Zodíaco por donde se lo ve pasar al Sol, ¿sí? Eh, te pido, compañera Marce, que me cierres sí. el micrófono mientras no hablas. Así, perdón, porque si perdón te... sí, sí. Si te lo cierro yo después no vas a poder hablar. Ahí está. Eh, entonces, eh, vimos cada uno de los signos y qué significan los signos. Los signos en astrología eh, son las 12 constelaciones por donde se lo ve pasar al Sol y a los planetas, a los 10 planetas que vemos en astrología constelaciones hay supuestamente infinitas en el universo eso ya lo habíamos visto el, la semana pasada lo vimos también a través de, de un programa cómo van pasando eh, los ese programa con el que yo estoy tan que acá se los voy a mostrar también eh, tan feliz usándolo que es el Stellarium se llama así eh, es gratuito y este programa lo que te muestra es eh, el eh, el planeta o sea la tierra este sería el norte este el oeste este, el este, ¿sí? Y cómo las constelaciones van pasando y cómo va pasando también por sobre las constelaciones los distintos planetas. Bueno, todo eso lo vimos la semana pasada. No vamos a volver sobre eso. Eh, también vimos que hay tres signos que son de fuego tres signos que son de tierra tres que son de aire y tres que son de agua a su vez vimos que de cada elemento hay uno que es cardinal uno que es fijo y uno que es mutable entonces nosotros decimos que aries es fuego cardinal eh, y yo también les dije a ustedes que yo, en mi cabeza, para que me sea más fácil, como clave mnemotécnica, eh, me voy armando esas eh, eh, frases. ¿sí? Entonces digo, que, por ejemplo, Aries es el eh, fuego cardinal. Entonces me lo imagino que es el fuego explosivo. Es ese fuego que yo le tiré a la leña un poquito de, de alcohol y le tiré un fósforo y explotó. Pero así como explotó, se apagó también. No se mantiene. Eh, en cambio, Leo es el fuego fijo y entonces es ese fuego de la antorcha, ¿sí? Por eso también es eh, eh, el ego, representa al ego, Leo, porque es la antorcha, es la que siempre está iluminando, es la que siempre está encendida, es la que en las olimpiadas va al frente, ¿sí? Eh, y Sagitario es el mutable. Por lo tanto, yo lo relaciono con las brasas. Eh, que uno no sabe si están encendidas o están apagadas eh, y que eh, es, es un fuego traicionero porque uno la agarra y es abrasivo, se quema ¿sí? porque uno la agarra porque piensa que está apagada, porque está gris por fuera pero adentro todavía el corazón está bien caliente eh, y los invitaba a ustedes a que cada uno hiciera su propia eh, regla mnemotécnica con respecto a cómo puede ser Capricornio, que es un signo de tierra cardinal, cómo puede ser Tauro, que es un signo de tierra fijo, cómo puede ser eh, Virgo, que es un signo de tierra mutable. Lo mismo con Libra, Acuario y Géminis. Y lo mismo con Cáncer, Escorpio y Piscis. Por favor, los que no tengan el manual, me lo piden por privado y se los paso. Igual, también pueden entrar a la biblioteca que tenemos, que, eh, donde van a encontrar todos los, eh, todos los libros, ¿sí? Eh, que eh, que usamos para astrología y este lo van a tener como primero de todo porque me parece que con este PDF con este libro que hicimos con este manual que hicimos me parece que se les resuelven muchas, muchas cosas. Eh, entonces, seguimos adelante con el manual. Ven que yo, por ejemplo, les puse acá, eh, Tauro es, es tierra fijo, por lo tanto es una tierra ya sembrada. Y les dejé lugar para que pongan su propia frase para que vayan ¿qué? entrando en lo que es eh, en los signos, ¿sí? Para que vayan tomando contacto, ese primer contacto con los signos. Eh, polaridad de los signos, femenino, masculino, yin y yang, eh, positivo negativo, como le quieran llamar, eh, Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario. Son todos positivos, masculinos o yang. Y Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis Son negativos, eh, eh, femeninos o eh, yin. Eh, y después tenemos palabras claves que identifican a cada signo. ¿Sí? Aries es eh, el emprendimiento, la iniciación, la guerra, la lucha Tauro, la creatividad, la estabilidad, el hedonismo Géminis, la empatía, el pensamiento, la teoría Cáncer, la emoción, la protección, lo familiar Leo, la nobleza, la vitalidad, la fortaleza, el ego eh, Virgo, el servicio, el análisis, el detallismo Libra el equilibrio, la sociabilidad, la mediación Escorpio la profundidad, la manipulación, la sensualidad Sagitario lo filosófico, el aventurero, el idealista Capricornio el conservador, el estructurado, el responsable Acuario el amistoso, el vanguardismo, la excentricidad Y Pisces es la sensibilidad, la intuición y la visión todo esto lo tienen repetido acá, en esta tablita, que hay que agrandarla para que se pueda leer bien. <ríe> eh, entonces, siguiendo el manual, acá tienen para practicar, para hacer ejercicios, sus propios ejercicios. Entonces, acá hasta acá vamos a dejar el manual. ¿Por qué? Porque el manual se mete primero con las casas. Y nosotros pasamos del zodíaco en las clases a los planetas. Igual voy a ir a la parte 3 del manual, todavía no voy a explicar eh, el tema de las casas para poder seguir eh, con, con el orden que teníamos en los que tenemos en los videos. ¿Sí? y voy a ir a la parte 3 del manual que son los planetas entonces en primer lugar les voy a eh, les voy a ir comentando cosas que tienen que ver con los planetas eh, vamos bien sí y todo bien. Sí, muy bien, profesor. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, voy a compartir esta pantalla entonces. Esta pantalla es eh, la, la pantalla con la que van a trabajar siempre. Esto que ustedes ven acá. Es algo que yo les voy a mostrar ahora compartiendo otra pantalla. Que lo elegí especialmente para ustedes. A ver si se está viendo lo que yo creo que se está viendo. Sí. Eh, a ver cómo puedo agrandarlo un poco bueno, igual ahí más o menos lo ven este es eh, nuestro sistema solar esto es el sol este que está acá es Mercurio después viene Venus después viene la Tierra después viene Marte después viene el gordito del Zodíaco. Júpiter. Después viene Saturno. Después viene Urano. Neptuno. Y Plutón. Y lo ven así sí. de esta manera. Esto quería que ustedes vieran. Ven que ahí está la Tierra. Ahí está la Tierra. Y ven que muy cerquita se lo ve a Mercurio, se lo ve a Venus, en la otra órbita se lo ve a Marte. ¿Sí? Ven cómo se va viendo los planetas. Esto mismo que acá lo pueden ver en 3D es lo que ustedes van a tener siempre que ejerzan la astrología que ver en este plano ahora Para yo empezarle a hablar de los planetas, lo primero que les tengo que decir es que todo lo que ustedes van a encontrar así, en movimiento, sobre el sistema solar, está basado en una visión, en un punto de fuga, se llaman arquitectura, lo digo por Vero que es arquitecta, eh, eh, en un punto de fuga que está como fuera del Sistema Solar. Ahora, lo que tenemos que entender es que la astrología se basa en cómo nosotros, desde este circulito que es el planeta Tierra, vemos a todos los demás planetas pasar, entonces no es el mismo punto del observador. Entonces es como desde acá, desde este punto, nosotros vemos todos los planetas. Inclusive al Sol, que el Sol es la estrella de nuestro sistema solar. Entonces, lo primero que yo voy a poner acá es al sol. Este simbolito es el sol. ¿Y qué representa en general el sol? Y yo les voy a mostrar acá. ¡Ah, los estoy mareando eh, hoy! ¡Qué clase! Eh, estuve practicando para eso. El, el yo soy, el sol es el yo soy, el propósito, la expresión, el regente, eh, y es el regente del signo de Leo. ¿Sí? Es la energía vital. Es el primer, eh, es lo que nos da vida. ¿Sí? Entonces, volviendo acá a esta pantalla, yo les voy a decir que el Sol tarda 365 días en dar toda una vuelta al Zodíaco. ¿Sí? 365 días en estar... En este punto, que sería 0 grados de, de Capricornio, dar toda una vuelta y volver a estar a 0 grados de Capricornio. Esto está, en realidad está a 29 grados, 49 minutos de Sagitario, porque yo lo hice para el 21 de diciembre del 2021 a las 11 y 59, para que me coincidiera justo con el eh, equinoccio, que ya voy a explicar de qué se trata. Eh, bien, entonces, el sol, en realidad nosotros desde la Tierra lo vemos girar. Pero en realidad la que está girando alrededor del sol es la Tierra. ¿Sí? Eso es lo real. Lo que pasa es que nosotros estamos encima de la Tierra la vemos fija a la Tierra y vemos cómo el Sol va pasando por cada una de las constelaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Sol, nosotros vemos que llega a la constelación de Capricornio, en este caso, se le contagia una cierta energía y le imprime sobre la tierra. ¿Cuál será esa energía que el sol le imprime sobre la tierra? Bueno, eso lo tienen acá en el manual. A ver, dejar de compartir ¿Dónde? acá compartir pantalla acá en el manual más abajo van a tener el sol en Aries es energético valiente, líder ¿sí? eh, como parte positiva como parte negativa va a ser conflictivo incompetente, agresivo el sol en Tauro va a ser reservado, estable, determinado, gregario, rígido, obstinado, como negativo. El sol en Géminis va a ser simpático, curioso, sociable. Como negativo va a ser veleidoso, nervioso, egocéntrico. El sol en Cáncer va a ser familiar, maternal, o paternal, mientras que negativamente va a ser cambiante, protector, obsesionado. El sol en Leo va a ser líder, va a ser fiel, va a ser noble, mientras que en su parte negativa va a ser arrogante, tirano, orgulloso. El sol en Virgo en su parte positiva va a ser servicial, responsable, detallista. Y en su parte negativa va a ser controlador, crítico, sarcástico. A esta altura ya te diste cuenta que lo que te estoy diciendo es que el sol son las características de lo que nosotros llamamos signo. O sea, cuando yo hablo de un virginiano, lo que estoy diciendo es que nació entre el 21 o eh, 22 de agosto, depende del año, y el 21 22 de septiembre, depende del año también. Eh, ¿Por qué? Porque el sol estaba pasando por ahí. Y entonces cuando el sol llega a un signo, lo activa, porque el sol tiene la propiedad de eso, de ser lo que activa la vida, la vitalidad, la primera energía, la primera fuerza. Por eso, cuando decimos yo soy Sagitario, yo soy Leo, yo soy piscis yo soy Acuario, lo que estamos diciendo es yo tengo sol, en tal signo ¿Sí? Entonces, el sol es con las características que más nos vamos a sentir eh, eh, Representados ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el principio de vida eh, entonces, por lo general, hay algunos signos que no, pero los sagitarianos, por ejemplo, siempre nos sentimos re orgullosos de ser sagitarianos, como si fuera la gran cosa. Eh, <ríe> ¿De qué depende eh, estas tres eh, palabras claves positivas y estas tres palabras claves negativas? Nada, todos tenemos ambas cosas Todos somos luz y sombra L La luz no existiría como tal Si no existiría la oscuridad ¿sí? Entonces todos somos luz y sombra Ambas energías están adentro de cada uno de nosotros Después te vas a dar cuenta de que en algunos se va a notar más o menos dependiendo del de entorno. O sea, de los otros planetas, de los aspectos que formen, pero todavía falta. O sea, vamos paso a paso. Les voy a seguir leyendo. Para Libra, el Sol, eh, el Sol en Libra es educado, pacífico, moderado, inconstante, indeciso, pasivo. En escorpio es sexual, investigador, profundo y como negativo, obsesivo, vengativo, cruel. Por eso le tenemos tanto miedo siempre los escorpianos. Eh, el sol en Sagitario es honrado, es sincero, es generoso. ¿Sí? Acuérdense que a Sagitario lo rige Júpiter Y Júpiter es el gran benéfico del Zodíaco Ya vamos a hablar de planetas Ya estamos hablando de planetas eh, Como negativo es que es precipitado, descuidado, rebelde eh, Y todos los Sagitarianos tenemos un poco de las dos cosas Capricornio, eh, el Sol en Capricornio le da fortaleza, aplomo, lo hace perseverante. Eh, también lo puede hacer obstinado, severo y ambicioso. En acuario, el sol lo hace amistoso, simpático, humanitario. Eh, y como negativo, criticón, insatisfecho, individualista. ¿Sí? Y finalmente, el sol en Pisces los hace pacíficos, tranquilos intuitivos eh, y como negativos lo hace que siempre estén con un estado de frustración que se sientan frustrados eh, que sean indul, in, eh, indolentes y que sean indulgentes bien ya vimos el sol en cada uno de los eh, signos. Con eso y con una cosa más, terminábamos la clase eh, anterior. ¿Por qué digo que terminábamos la clase anterior? Eh, porque cuando hablamos de signos, de lo que estamos hablando, ...es de esos planetas en los signos... ...¿sí? del sol... ...cuando hablamos de libra... No, eh, ...el libra puro no existe... ...¿sí? lo que estamos diciendo cuando hablamos de libra... ...por ejemplo... Eh, ...es... ...el sol está en libra... ...¿sí? ...y ustedes se van a dar cuenta... ...que... Directamente en la clase 6 Yo empiezo con la luna No hablo del sol En ningún otro ¿Por qué? Porque ya había hablado Cuando di las características de los signos En general Entonces Empecé directamente con la luna ¿Se entendió esta parte? Sí, perfectamente Bien. Muchas gracias Claro que sí me alegro mucho ahora bien quiero mostrarles algo más pero lo estoy buscando aquí Denme un segundito creo que se va a poder ver bien entonces yo divido eh, por una cuestión de facilidad eh, entre planetas interiores planetas eh, Fronterizos y planetas exteriores En realidad en las clases lo van a ver como planetas interiores y planetas exteriores Pero yo hago mención a eh, cada uno de a los fronterizos Acá vemos al sol en esta partecita a ver, espera, porque no estoy ahí. Acá. Acá vemos al Sol. Acá vemos a Mercurio. Esto que está acá. Acá vemos a Venus. Acá vemos a la Tierra. Y acá vemos a Marte. Lo lógico sería decir que el Sol, Mercurio... ...y Venus son los planetas interiores. ¿Por qué? Porque la Tierra está después. Pero decimos que el Sol... Eh, ...Mercurio... ...Venus... ...la Luna... ...y Marte... ...son los planetas interiores. ¿Por qué decimos eso? Por la cercanía con la Tierra... De los cuatro planetas Tanto Marte como la Luna Que sabemos que no es un planeta Que es un eh, satélite natural de la Tierra Pero por la influencia energética que tiene sobre la Tierra En astrología se lo toma como planeta eh, A Venus y eh, Mercurio y el Sol todo eso lo vemos como planetas interiores. Mientras que a Júpiter y a eh, Saturno lo vemos como planetas fronterizos. ¿Por qué le llamamos planetas fronterizos? Porque, au aunque a ustedes les parezca mentira, eh, los estudios que hay hecho es que no colapsó la Tierra, ni Marte, ni Venus, ni Mercurio, ni la Luna, ni eh, nada. Eh, gracias a estos dos planetas que todo la, eh, lo que son asteroides, lo que son eh, piedras del espacio, ¿sí? Eh, hacen un efecto de, de frontera que no les permite el paso. ¿Por qué? Porque Júpiter, al ser tan grande, y lo mismo Saturno, cuando algo de esto se acerca, eh, lo, eh, lo absorbe, es como un imán. sí Entonces, gracias a eso... Es que en la vida que, que existen estos planetas interiores. Eh, si no, ya hubieran colapsado hace tiempo. Fíjense el universo qué increíble. Por eso yo les digo eh, que estos son eh, planetas fronterizos, porque hacen una frontera. Y después están los exteriores, que son los que están más alejados de la Tierra, que son Urano, Neptuno y Plutón. O sea, tenemos 1, 2, 3, cuatro, cinco planetas. O sea, Marte, la Luna, Venus, Mercurio y el Sol como planetas interiores. Tenemos dos planetas fronterizos, que son Júpiter y Saturno. Y tenemos tres planetas más, que son eh, los exteriores. En total, son diez planetas que nosotros vamos a ver en astrología. Entonces, yo ahora voy a volver a compartir esta pantalla les voy a preguntar vamos bien sí sí, sí perfecto gracias los estoy aburriendo sí, sí. yo tengo una duda no en particular para nada no para nada claro que no bueno Ahí no es. no no muy bien es muy entretenida la clase Ahí saludo, eh, perdona, a mi tocaya de, de, de ambos, compañera Marcela, eh, voy a saludar a Marcela Díaz, de nombre y de apellido, que fue con quien te confundí. Sí, perdona, Alejandra, eh, decime, sí. pregúntame. Sí, tenía una duda con el tema de los planetas, como uh -huh. vos lo estás mencionando, porque yo con anterioridad lo conocía como planetas sociales, eh, los interpersonales y vos me estás hablando de fronterizo como que me estoy confundiendo un poco pero es, es una nueva modalidad digamos de que se le llama ahora sí o... No, no, no ah. siempre se le llamaron o interiores eh, y, eh, o personales o exteriores sí. e impersonales o interpersonales ah, bien. ¿Sí? Siempre se le llamó Bien. de la misma manera. Eh, y siempre hubo. Eh, et, si vos te pones a leer mucho de astrología, vas a encontrar que hay quienes hablan nada más que de interiores o exteriores, y que sí. a Júpiter y a Saturno lo consideran entre los exteriores, eh, o sea, consideran cinco interiores, cinco exteriores. Eh, y, y te vas a dar cuenta que eh, o, o personales e, inter, eh, eh, e impersonales Interperson o sí. interpersonales, eh, interpersonales y personales y eh, personales sí, impersonales también le llaman sí, sí, eh, sí. Sí. y eh, y te vas a dar cuenta que también hay quienes Toman, como es mi caso, a Júpiter y Saturno como eh, planetas fronterizos. Como la división entre los personales y los interpersonales. O impersonales. O generacionales. O eh, exteriores. ¿Sí? Pero es exactamente uh -huh. Uh -huh. lo mismo. O sea, cuando vos leas... Eh, te vas a ubicar por eso yo siempre eh, les digo lo mismo eh, cuando ustedes sí, se encuentren por... sí cuando ustedes sí, en... disculparme Marcela sí sí eh, porque es mi primera clase y viste cada cada profesor con su con su librito entonces hasta que me amolde uh -huh. eh, me va, y bueno tengo que leer, leer el manual también Está perfecto, Alejandro, o sea, eh, tu pregunta. Eh, cada, cada vez que ustedes tengan alguna duda con respecto a algo que yo menciono y que ustedes lo hayan escuchado de otra manera o lo hayan leído de otra manera, eh, háganme la acotación porque a lo mejor o es que yo... No, en astrología el problema que tenemos en el mundo completo... Es que no hay una carrera de astrología eh, Entonces eh, Se habla de escuelas De astrología eh, Entonces no, no hay una, una sola forma De explicar la misma astrología Y no hay una sola forma eh, No todos estamos De acuerdo ¿sí? en, eh, en cómo tal o cual Interpreta tal o cual cuestión eh, entonces hay muchas corrientes astrológicas eh, entonces cuando ustedes eh, no estén de acuerdo conmigo eh, interrúmpanme no hay problema eh, y yo ahí les voy a decir si es que es exactamente lo mismo o es como lo veo yo Sí. claro, yo, yo creo que, todo, que lo... todos son válidos en cierta forma Sí, yo lo que les voy a transmitir a lo largo de todas las clases, como dice siempre, es yo tengo 30 años de astrólogo, de trabajar como astrólogo, de atender clientes a diario como astrólogo, de que eh, fue lo que me sustentó toda mi vida. O sea, yo viví de esto toda mi vida. Eh, trabajé en alguna época de otras cosas pero fueron años aislados eh, después siempre trabajé de esto por eso yo lo que les voy a enseñar es el oficio del astrólogo ¿sí? eh, por eso yo les digo eh, el manual es muy importante el manual que hicimos entre varios eh, eh, de eh, Estudiantes de astrología Y, y yo como enseñante eh, Es muy importante Porque tiene las palabras claves Entonces Todo lo demás Es poesía Todo lo demás Es armar la frase Pero vos Sabiendo esas tres palabras claves Que no son las únicas Por supuesto Hubo que elegir entre las muchas palabras claves para cada planeta en cada signo, por ejemplo eh, pero con esas tres palabras claves vos ya te sabés ubicar y si yo sobre eso que vos estás aprendiendo te enseño el oficio cómo oficiar como astrólogo ¿sí? astróloga o astrólogo eh, nada, en muy poco tiempo Podés estar atendiendo cartas natales ¿Sí? Que es lo que no te enseñan en ninguna otra escuela Te enseñan pura teoría Pero no te enseñan Cómo atender A un cliente ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto Bueno Sí, perfecto, para sacar dudas nada más, Era. Seguimos adelante entonces. Entonces yo les decía que el sol tarda 365 días en dar una vuelta, de 360 grados, o sea que el sol no se mueve un grado por día, sino que se mueve 52 minutos Aproximadamente por día. Eh... Bien. Ahora viene la luna. Acá. Tienen la luna. La luna. Tarda. 28 días en dar toda una vuelta al zodíaco. O sea que. Más o menos en cada signo eh, está unos dos días y medio. Eh, hay signos en el que está dos días, en otros signos está, llega a estar casi tres. Dos días y medio es el promedio. ¿sí? En que la luna eh, se la ve pasar desde, siempre les digo lo mismo, desde nuestro punto de observador, que es la Tierra, ¿sí? se la ve que detrás de ella hay una constelación, un signo. Eh, siempre es eso. O sea, ¿por qué decimos que alguien nace bajo el signo de Capricornio? Porque desde la Tierra... Entre el 21, 22 de diciembre y el 20, 21 de enero, al Sol se lo ve pasar por acá. O sea, si uno se pone a mirar con un telescopio, lo que siempre va a ver detrás del Sol, o sea, va a ver al Sol, si se pudiera ver con un telescopio el Sol, y detrás del Sol va a ver la constelación de Capricornio. ¿Sí? Lo mismo pasa con la luna Cada dos días y medio vamos a ver que la luna va pasando por cada signo Y que tarda 28 días en dar toda una vuelta ¿Qué significa esa luna en cada signo? Bien, en Aries, cuando la luna está en Aries, es entusiasta, inocente, independiente, puede llegar a ser negativamente infa infantil, irritable, insensible. Cuando está en Tauro, es una luna sensual, o sea, la persona es sensual, tierna, confiada, ¿sí? puede llegar a ser en su parte negativa, brusca, crédula, insegura, como persona. Cuando la luna está en Géminis, va a ser una persona divertida, sensible, imaginativa y también va a ser inestable, taciturna, irritable. Cuando está en Cáncer, va a ser protectora, sensible, intuitiva, hipersensibilidad, vulnerabilidad. Inestabilidad Le va a dar como negativo A la persona que nace con la luna en cáncer <coughs> eh, La luna en Leo Le va a dar firmeza, confianza, justicia Magnanimidad Artística Y fatuidad La luna en Virgo eh, le va a dar que sea cuidadoso, humilde, prudente y también va a tener como esa parte negativa, oscura del ser obsesivo, neurótico y distante. La luna en Libra lo va a hacer receptiva, seductora, cortés, dependiente, caprichoso, delicada y delicada. La luna en escorpio lo va a ser emocional, lo va a ser sanador, eh, íntimo, ¿sí? Le puede dar mucho apego por las cosas, manipulación, pereza. La luna en sagitario, idealista, expansivo, sensitivo, inestable, inoportuno, irresponsable. La luna en Capricornio, reflexivo, prudente, reservado, egoísta, indiferente, cruel. La luna en Acuario, tranquilo, fuerte, afectuoso, ansioso, inseguro, terco. Y la luna en piscis le va a dar intuición, idealismo, hipersensibilidad, los puede hacer depresivos, siempre van a estar victimizándose y eh, siempre se van a estar sintiendo vulnerables. Bien. Algo que tienen en los videos, que seguramente eh, que los vieron todos, eh, yo ahí también les doy una, una tablita que acá en el libro está al final de todo, creo. Esperen, esperen, esperen que no está al final de todo. Eh, tengo que buscarla. <coughs> que esto es importante... Que lo tengan presente ¿Qué es esta? Las de las dignidades planetarias ¿Sí? El sol Tiene su domicilio en Leo ¿Y eso qué quiere decir? Que va a estar más fuerte en Leo eh, Su exilio en Acuario O detrimento su exaltación en Aries y su caída en Libra. La luna va a tener domicilio en Cáncer, exilio en Capricornio, exaltación en Tauro y caída en Escorpio. El que vamos a ver ahora que es Mercurio tiene domicilio en Géminis y en Virgo es regente de ambos signos Géminis y Virgo va a estar exaltado tanto en Sagitario eh, perdón exiliado o en detrimento tanto en Sagitario como en Piscis va a estar en exaltación, en virgo, y va a estar en caída, en piscis. Esto después vamos a hablar más en profundidad sobre esa tabla, ya la vamos a discutir, ya vamos a pelearnos, pero ahora vamos a ver... Oh, no. no. Ahí está, acá era. Ahora vamos a ver a Mercurio. Mercurio, en realidad lo que van a encontrar en todos lados, en todos los libros, y que está perfecto, que tarda 88 días en dar una vuelta al sol. O sea, en rodear en su órbita alrededor del sol tarda 88 días. ¿Sí? Pero si nosotros lo estamos mirando desde la Tierra, y esto hasta que puedan hacer su propio razonamiento, no les va a quedar otra más que creer en mí. A mí no me... Cuando empecé a estudiar astrología todavía me lo acuerdo. Que no me entraba, no me entraba en la cabeza. <ríe> eh, porque mirándolo desde la Tierra, más o menos en dar toda una vuelta al Zodíaco, tarda un año. Porque siempre lo vamos a ver cerca del Sol. Siempre va a estar en el signo siguiente, en el signo anterior. Siempre va a estar muy cerca del Sol, a Mercurio. Claro, porque Mercurio en realidad lo que tarda 88 días no es en dar toda una vuelta al Zodíaco. Es en dar una vuelta al Sol. Entonces siempre va a estar acá, alrededor del Sol. Y depende desde qué lugar nosotros lo estemos mirando... ¿Sí? lo vamos a ver en un signo o en el otro pero en su vuelta ¿sí? cuando pasa por acá por esta parte del sol nosotros desde la tierra lo vemos retrógrado eso ocurre tres veces por año es eh, los tres mercurios retrógrados que vemos en el año. Ya vamos a hablar sobre eso. Por ahora lo dejamos ahí como una información nada más. Yo lo que les aconsejo es que ustedes mismos vayan... para Yo no estar leyendo, no me parece que... Eh, que esta clase tenga que ser para lectura. Que ustedes mismos vayan al manual y eh, busquen las tres palabras claves de Mercurio en Aries, Mercurio en Tauro, eh, Mercurio en Géminis, ¿sí? Porque si no se hace muy aburrida la clase. Va, me parece, no sé. Ustedes me dirán. Claro que no, y la verdad sí está bien leerlo en el manual, pero a mí se me queda más cuando tú lo dices. Bueno, no me lo vas a hacer leer, pero por más que quieras manipularme. Hoy está muy feliz, Perdón. así que... Sí, Marcela. Perdón. Eh, yo hice... Yo soy... Cuando estudio, agarro lápiz y papel y tomo notas. De todos los videos que vi hasta el 8, sí. tome todos los detalles de cada, eh, de cada planeta, en cada signo, y son mucho más de las tres palabras que están en el manual, que también lo tengo impreso. Bueno, pero es, que, eso... Son muy buenos los videos. Bien, eso yo ahora les voy a mostrar, porque hay mucha gente que no se da cuenta de eh, eso. Yo ahora se lo voy a mostrar. Ustedes me van a permitir un segundito. Y perdón, me queda sí. una preguntita con respecto a Mercurio. Sí. Decime. Eh, no sé si la puedo hacer ahora o después. igual Decime. Pues la pregunta es, vos decís, eh, tarda 88 días en dar la vuelta al sol. Sí. Y... Eh, en dar la vuelta a la Tierra menos un año eh, claro. digamos sería la vuelta en el, al Zodíaco sería un año exactamente Ajá. Sí, porque siempre lo vamos a ver cercano al Sol siempre lo vamos a ver dando vuelta alrededor del Sol ah, Regio. Sí. Bueno, a, a mí me costó muchísimo trabajo, por eso yo siempre insisto sobre eso, porque me costó muchísimo trabajo entender esa lógica de por qué si tardaba 88 días en dar una vuelta al sol, porque nosotros siempre eh, eh, lo vemos, vemos que para que dé toda una vuelta al zodíaco tarda más o menos un año. A mí me costó mucho, pero bueno, yo tengo esa cuestión de eh, de que busco lo lógico y no siempre lo lógico es eh, lo verdadero. A ver, esto que yo les quiero mostrar en, en cualquier video, por ejemplo, en el en el 6 ¿sí? Eh, que vamos a abrir está un poco lento porque tengo un montón de cosas abiertas y no tengo una buena computadora eh, ustedes esto mismo que yo digo acá en el, ...en el video, lo tienen acá en la caja de descripción. La luna en Tauro, afectuosos y algo posesivas, comprometidas emocionalmente estables y fieles, algo reservadas y reacias. Luna en Aries, independientes, impulsivas, espontáneas, apasionadas, o sea que también pueden hacer un copy-pay de esto. Si sí, en cada clase, si van a la caja de descripción y la abren, van a encontrarse con esa información. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, yo lo he visto y hago lo mismo que la otra Vero, la que dijo ahorita. Yo también tomo nota, pero porque escribiendo se me queda más fácil. Está Pero bien. si he visto que lo que dices lo, lo pones en el cuadro abajo. Bien, perfecto, perfecto. Entonces. Yo tomo las notas y además ya los tengo impresos. Bien. Entonces, ahora volvemos para ver en, eh, en, nuestra, eh, en nuestra carta. El último de los planetas que vamos a ver hoy, ¿sí? que es la clase número 8, que es Venus. Con Venus pasa lo mismo que con eh, Mercurio. Venus tarda 225 días en dar toda una vuelta al Sol. Al Sol. Pero nosotros siempre lo vamos a ver muy cercano al sol. ¿Sí? Siempre lo vamos a ver o antes o después que el sol. Pero siempre lo vamos a ver cercano al sol. Es con los únicos dos planetas que nos pasa eso. ¿Sí? Con Mercurio y con Venus. Porque después ya Marte, al estar del lado de afuera, ¿sí?, tiene una lógica. Porque Marte, igual esto ya es para la clase que viene, pero Marte tarda 687 días en dar toda una vuelta al Zodíaco. O sea, más o menos dos años. Y es lo que nosotros vemos desde la Tierra. Lo vemos exactamente así, que tarda más o menos dos años. Entonces, ya con Marte, tiene lógica. A mí, la lógica que me costó, a mí, cuando aprendí astrología, la lógica que me costó aprender es la de Mercurio y la de Venus. Porque yo decía, ¿por qué si tarda 225 días...? Porque en dar toda una vuelta al zodíaco en astrología lo, eh, tarda un año, más o menos un año, porque siempre está cercano al sol. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí pudieron entenderlo? Sí, perfecto. Claro, gracias. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, entonces... Marcelo, entonces... Sí, entonces Entonces, sí. ¿siempre Venus y Mercurio están en el signo solar o en el siguiente? ¿Siempre, siempre? Siempre, siempre va a estar muy cercano al Sol. Eh, Venus puede llegar a estar, como por ejemplo, eh, en... En el caso que les mostré recién, denme un segundito, que ahora me perdí, ¿dónde estaba? Eh, eh, bueno, en este caso está retrógrado y entonces justo está en el mismo signo. Pero podría llegar a ser que eh, el Sol esté, no sé, a 10 grados de Tauro y que eh, a Venus lo veamos o... Oh, oh, o ya saliendo de Tauro, y a Venus lo veamos en Pisces. O, en este caso, que entró a Capricornio, que a Venus lo hubiéramos visto en Escorpio. Eh, eh, a, a Mercurio, creo que en casi todos los casos siempre lo vemos en el signo anterior o en el posterior. Eh, pero Venus lo podemos llegar a ver en el siguiente ...al siguiente signo... ...en algunos casos... ...yo creo que los tengo los tres... ...¿cómo, Elena? Yo tengo tres, los tres planetas en Escorpio y Plutón... ...claro, puede ser... ...puede ser también... ...hay un momento en que se alinean... ...también... Eh, ...ustedes imagínense que... Eh, ...en esta vuelta que dan alrededor de, del sol, ¿sí? que es cuando lo vemos retrógrado. Eh, este, por ejemplo, empezó a dar esta vuelta alrededor del sol. Eh, eh, hay un momento en que vemos la Tierra, o sea, desde la Tierra, vemos al sol antes a Mercurio y antes a Venus, están alineados ¿sí? y a lo mejor hasta tenemos la suerte de que pase la luna y vemos la luna y a lo mejor hasta tenemos otros planetas alineados ¿sí? se puede llegar a ver alineados eh, o en conjunción por lo menos, muy cercanos eso, astro eso, eso astronómicamente es una suerte y muy bello, pero astrológicamente es una carga muy pesada bueno, ya vamos a llegar a eso. Bueno, entonces. Eh, vamos con Mercurio. Mercurio en Aries eh, los hace ágiles, sinceros, amigables. Pues claro, está en su domicilio, está fuerte. Eh, como negativo, los puede hacer hiperactivos, malhumorados y reflexivos. Perdón, Mercurio no está en su domicilio ahí. No, te dice cualquier cosa. Eh, entonces, eh, me quedé con, con, con la tablita. Eh, eh, y pensando en Géminis. Eh, bien. Entonces, Mercurio en Tauro. Idealista impregna, eh, el, los hace, eh, que impregnan las cosas, los hace utilitarios, eh, como negativo los puede hacer oportunistas, eh, demasiado realistas, demasiado eh, con la realidad, eh, los hace simplistas. Eh, en su domicilio Mercurio en Géminis, en uno de sus dos domicilios, los hace intelectual, jovial, crítico, eh, como negativo dispersos, oscilantes, nerviosos. Mercurio en Cáncer los hace reflexivos, imaginativos, creativos o ilógicos, influenciables, retraídos. Mercurio en Leo los hace creativos, intelectuales, organizativos, o inconstantes, vanidosos y comediantes. Mercurio en su otro domicilio, en Virgo, los hace lógicos, concretos y orientados. Fíjense qué distinto en un domicilio que en el otro. ¿Sí? Eh, pero todos tienen que ver con lo mental. ¿Sí? Con la mente. Eh, como negativo los puede hacer rutinarios, escépticos, mentirosos. Eh, Mercurio en Libra los hace diplomáticos, mediador, objetivos. Como negativo los hace argumentativos, comparativos, ambivalentes. Mercurio en escorpio los hace indagador, intuitivos, ingeniosos, sarcásticos, chismosos o cínicos y cínicos. Mercurio en sagitario, en sagitario está en detrimento o en exilio. Mercurio los hace sinceros, intelectuales, filosóficos o parlanchines hirientes complicados Mercurio en Capricornio los hace metódicos concretos, sensatos eh, escuetos, empecinados inexpresivos como parte negativa Mercurio en Acuario los hace mentales, intelectuales observadores eh, y como negativo, disociación, tensión, distracción, ¿sí? Mercurio en Pisces los hace imaginativos, adaptables, artísticos. Y como negativo, los hace aislados, distraídos, confusos. Bien. Preguntas que me quieran hacer hasta acá. Por mí está bien, profe. Lo tengo que... Yo tengo una pregunta, pero, eh, digamos, de la primera clase que yo no, no asistí, el viernes pasado no, no pude ingresar, uh -huh. y bueno, me quedó ahí entre, miré el video varias veces, sí. los dos, el que es más largo y el que es más corto, los dos videos. Y este ahí decís que eh, los sí, digamos, las constelaciones giran en sentido horario y los planetas en sentido antihorario. Uh -huh. eh, es así, porque después en el video más largo es como que te veo explicando eh, que Aries sube como en sentido antihorario y ahí me quedó como una duda si sube es en sentido horario <ríe> a ver eh, igualmente eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos casas eh, pero se los voy a decir para que no queden dudas nosotros el punto cero de cada signo lo vamos a tener, eh, digamos, a la izquierda. ¿Sí? Vamos, vamos a concentrarnos en Capricornio, que está acá arriba. El punto cero, el, a la derecha, perdón, eh, lo vamos a tener a la derecha. Y de ahí se empiezan a contar los grados. Un grado, dos grados, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco hasta el grado treinta. ¿Sí? Los planetas los vamos a ver siempre que van desde el grado cero de cada eh, constelación o signo hasta el grado treinta. Y ahí cambian de signo. O sea que los planetas giran hacia allá. Todos. En sentido antihorario. ¿Sí? Ahora. Las constelaciones... Nosotros las vemos, nosotros somos un puntito que está ahí. En este mapa natal es un puntito que está ahí justo en el medio, ahí arriba. Esto sería el planeta Tierra y este es el puntito del observador. Entonces lo que nosotros vamos a ver es que Pisces, en este caso, va a venir hacia acá. O sea, fíjense acá en el relojito que yo voy a empezar a subir el horario minuto a minuto y ven que empieza a subir... ¿Ven que se mueve para aquel lado? ¿Sí? Yo lo que estoy subiendo es la hora. ¿Sí? Y ahí se va moviendo... ...hacia allá las constelaciones. Ahora... ...fíjense, yo tengo 21 de diciembre... Fíjense si me voy al 31 de diciembre, el sol estaba acá el 21 y ahora se movió para acá. La luna estaba en cáncer y se movió para acá, para Sagitario. Si ¿Sí? ¿Lo, lo entendieron, si no igual por el momento no es necesario... Que, que lo entiendan porque todavía no vimos casas y queda claro y bueno yo sí ¿Bueno? Ya... sí quedó claro y qué bueno el programa que tiene para uno darse cuenta de las cosas, está bueno sí es buenísimo, sí, sí, sí. el Astrobor es re bueno eh, lo, lo recomiendo porque la verdad que es muy exacto y sirve para hacer muchísimos trabajos ¿Y dónde se consigue ese programa, profe? Eh, ese programa se puede comprar en .com es creo que es, no me acuerdo ahora. Uh -huh. eh, uh -huh. Que vale muy caro. ¿Vos sos de Argentina, uh -huh. María Inés? Sí, bueno, sí, sí. Inaccesible para nosotros. Uh -huh. bueno. Creo que está sí. a 150 euros, algo así. Oh. Si no, se pueden llegar a conseguir algunas versiones eh, en Mercado Libre mucho más baratas. Eh, y si no, también se pueden llegar a conseguir alguna versión gratuita participando del curso. Ah, buenísimo. Muy sí. bien. Así Muchas es, gracias. Pa. Estate atenta, que yo cada tanto sorteo uh -huh. alguna. Alguna licencia de, bueno. de ese programa. Bueno, muchas gracias. Bueno. Eh, bueno. Eh, gracias a todos los que estuvieron, no sé cuántos son, pero son muchos. Eh, entre ellos, gente que ya está muy avanzada, como Mr. Anonymous, que viene para controlarme, nada más que de bien las clases. Eh, <coughs> eh, <risa> gracias gracias por haberme acompañado eh, Marcela me tengo que ir a militar, así que eh, tengo que dejarlos eh, mañana Sergio, sábado mañana sábado en el canal de youtube en el canal de youtube Mañana a las 23 horas de España, eh, de España y Francia, 18 horas de Argentina y Uruguay, 17 horas de Chile y Venezuela, 16 horas de México, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. Eh, voy a hacer una clase muy especial. Les recomiendo que no se la pierdan. Voy a hablar de un tema de astrología eh, avanzado. Eh, igual puedo, eh, van a poder seguirlo. Eh, ¿Por qué? Porque no, nadie se eh, me acompañó, nadie quiso hacer cartas natales. Así que bueno. Eh, me toca hacerlo a mí el programa. Va a ser una clase especial. Les eh, aconsejo que no se la pierdan. Les mando un abrazo. allí estaré, profe. Como siempre, Bien. puntual. Un beso. Buenísimo. Bonita tarde a todos. Gracias. Sí, y el, y Gracias. El, el, el link para el, ingresar, o es ahí directo en el canal. En el canal en vivo. Eh, en ese horario, pero si no el link yo lo subo al grupo que se llama Curso de Astrología igual también lo voy a subir acá en, en el canal este de Telegram el link para que se puedan conectar mañana con la promoción, digamos Bueno, buenísimo profe, gracias Bueno. Regio, profe, muchas gracias Nos vemos mañana entonces Gracias Marcelo hasta, hasta mañana profe hasta mañana chao chau chau gracias profesor gracias profe hasta luego